Lo que se trata es de de, que, de, que, de pedir, de esperanzarnos en que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o el PECA específicamente tengan las suficientes evidencias o pruebas como para que esto pueda convertirse en un proceso judicial con Vean. tendencia, con tendencia, eh, con sustento a, a sanción, a establecer sanciones y mejor aún y mejor aún, que yo como ciudadano lo que aspiraría es, más que a preso, a que devuelvan el dinero. Una Ay, vez sí. demostrado, una vez demostrado, si ese es el caso, de que hubo eh, enriquecimiento ilícito, de que hubo malversación de fondos, de que hubo beneficios, privilegios, mejor dicho, privilegios eh, con los recursos del Estado para favorecer intereses personales, yo prefiero más como ciudadano común. Yeah. Yo prefiero más que devuelvan el dinero que el que no, te emprenda. A su casa. Sí. Porque la experiencia que hay aquí, primera, mira: solamente el 5% de los condenados en República Dominicana ha cumplido el total de la pena. No llegan a cinco años. No llegan cuando a cinco. Le, años. Cuando te cantan, como dicen, te condenan a cinco años, a los dos años y medio tú sales. Le da, le da una gripe. Le lo primero mete a, que es de una gripe. Se mete a, a religioso a a que devuelvan el dinero y que lo manden para su casa? No, no, no tanto ¿Qué? así, Víctor, pero lo que te quiero decir es que no quisiera haber sanción de 5 años, 10 años preso. Dice que de 3 a 20 pudieran estar eh, caer preso, Y entonces, condenado a los 20 años. A 20 años, a los 8 comienzan a reclamar que ya han cumplido, se han portado bien, han sido obedientes, la se han, se han sanado de esa angurria, sí. y a los a lo 10 años ya van para la calle. Aquí hay un condenado, oh, pero no se vaya lejos, que aquí hay un condenado que se estaba muriendo, que era de que tirando la sangre por todos lados, que se, se le quedaban horas y ya, ya es senador de, la, de una provincia, en el, ahora actualmente, y es senador. Dice, dice su amigo y ex fiscal del distrito y presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, que es tiempo de que los PLDistas, los gobiernos eh, del PLD corrupto paguen la cuenta que tienen pendiente. Pero también le advierten eh, que hay que tener mucho cuidado porque eh, recuerde que dentro de todas las instituciones, hay personas leales, incluyendo la justicia, que hay que tener mucho cuidado también con esa situación, de que hay cosas que se pueden eh, pasar por alto producto de la influencia eh, que tienen los gobiernos peledeístas en todas las instituciones del Estado. Mira, yo, yo soy de los que cree que el que, eh, el que está en el puesto no tiene por qué estar haciendo ofrecimiento, es lo que tiene que hacer. Entonces, para mí, cualquier ciudadano dominicano que haya estado en una posición, yo no le doy mucha calidad, no quisiera darle mucha calidad a lo que diga posteriormente estar en la institución, que haga, pidiéndole a la institución que haga lo que él no hizo. Yo tengo ese problema de interpretación. Yo te veo y te menciono, te doy nombre, te veo a un, a, a, a un Domínguez Brito, Procurador General de la República. Ese mismo eh, ciudadano, candidato sí, presidencial. Sí. Pero que, pero Entonces, que eh, Guillermo Moreno lo está haciendo desde el punto de vista... Pero él fue fiscal, Víctor. Pero no y no hay, yo no pero recuerdo cuántas personas hay preso en la cárcel no de los que habían robado, según lo que dice la no, gente, de el popular del tiempo de Balaguer o yo no sé si ya Leonel había sido presidente, Hipólito había no, sido él, presidente porque él fue fiscal en el primer gobierno en el, 90, no, el 96 el bueno pues Balaguer él tenía eh, ahí tenía él un mar, no era un lago. él le renunció, no lo destituyeron pero cuál es la diferencia, ¿Qué hizo dame resultados, yo vivo con un problema, pues yo digo que la vida es resultados te porque puede si ser. Se parece que se renunció parece ser que quería hacer y no se le permitieron y renunció bueno nosotros tenemos un funcionario amigo con Pueblano que pidió la renuncia, pero es que tú no, tú, eh, eh, donde tú estás aquí, tú no tienes que pedirle a, esta, a, a, a Telenor que te, que, que te acepte la renuncia, tú que no tienes que renunciar a e irte. Por eso fue lo que, eh, eso, fue lo, eso no fue eso, lo que ha dicho no, Gui no. Guillermo Moreno cuando fue fiscal de Distrito. Sí, ¿Eh? Él pedía que le aceptara la renuncia y después di que renunció. O sea. Pero en el caso de la especie, que es lo que nos compete sí. ahora, en el caso de, lo, de, lo, de los encarcelados <coughs> o encartados, el Ministerio Público, según lo que ha establecido el director del PECA, es, se trata de un entramado, por eso le llaman el pulpo, eh, la, y lo, la... Y pulpo, lo, operación lo... pulpo. Operación Pulpo es por los tentáculos. Sí, el pulpo, usted sí, sabe sí, que sí. tiene la cabeza aquí, pero tiene decenas. Sí que, que mucha gente puede leer eh, eh, mal los tentáculos que tiene el, el, el por pulpo. Por eso es pulpo, sí. Sí, entonces esos tentáculos son las diferentes ramificaciones hacia las que tiene, ha tenido incidencia o tuvo incidencia ese grupo de personas que se enquistaron ahí. Comienzan eh, a aparecer nombres de sectores privados como el caso ayer de este ícono del deporte a Sammy, eh, Sosa. Sammy Sosa que aparece vinculado a una de las empresas del del cabecilla o principal acusado, imputado, mejor dicho Alexi. Alexi Medina. Pero que se dice también que, que parece ser que la cabeza del pulpo no es Alexi, sino parece que eh, eh, hay otro, eh, otra. Bueno Víctor, por encima de Alexi yo nada más puedo pensar en dos o tres gentes, un solo quizá ¿En quién? Ah, no, dígelo tú, tú que estás hablando de eso. Mira, eh, ahí ¿Ah? por, por, donde, por, por, la, por el riel que entiendo va a caminar el doctor, va a caminar el doctor. Eh, yo creo que fue una una eh, una salida letal contra el liderazgo propio y quizá hasta el posicionamiento moral de Danilo Medina cuando en la, comisión del comité, en la reunión del Comité Político que trató el tema de los encauzamientos por el Ministerio Público de estas personas, fue capaz de decir que era atropellante, que era tal cosa y tal cosa, y después dijo que era una acción de cobardes. Y I'm luego dice, dice uno de los abogados que el presidente le dijo que no sabía, uh -huh. que no conocía de que su hermano estaba en ninguna actividad, que pudiera generarle beneficio del presupuesto de la nación. Mm -hmm. Creo que, que, que eso fue letal y, y, si, y si algún daño en el, en el posicionamiento político, en el liderazgo político de Danilo Medina puede hacer este proceso, se lo hizo él mismo. Esa declaración, además de eso, también dijo nuestro amigo Tony Picharo ayer que... Ese hermano de Danilo Medina, Alexi Medina Sánchez, tenía más de 20 años siendo suplidor del Estado. Y eso, como que cuando dice Danilo Medina, que no conocía, que no sabía que su hermano wow. era suplidor del Estado, y dice Tony Pichardo, que Alexi tenía más de 20 años siendo suplidor del Estado. Pero ni en o sea, la sea, cena de Navidad. Se mucho... Oye, Victor, en 20 años, ni en la cena de Navidad, ni en los juntos de la familia, nunca se, nunca no, se dieron no, cuenta no, que, tránsito, que él no tenía... Que... Sí. Oye, pero vale. es que, es que, es que es, es, Lamentablemente, eh, mira, hay que admitir Que los políticos creen Que nosotros tenemos la, el cerebro Entre las piernas o detrás, de la, o detrás de la de la cadera Porque, oye Nos hacen declaraciones como para que Como para idiota Oligofrénico, lo que sea Hacen las declaraciones que tú dices No, pero esto no tiene, esto no tiene parangón eh, Ramón Antigua Jan Alay Rodríguez Ay, mamá. Ex Procurador General de la República eh, Se comentó, corrió en los círculos ¿verdad? De, que tenía la intención De echar Monte. el pie Y que iba a Francia Después, eh, creo que ayer o antes de ayer Al llegar al, a dar el pésame Por la muerte del periodista eh, Adriano Miguel Tejada Pues ahí lo abordan los, los periodistas Y me preguntan sobre la que de ser que si era cierto el asunto de que él tenía la intención de irse o que intentó irse porque corrió de una vez como pórvola eso de que él iba a salir y él lo desmintió. Dijo que él no tiene, que él, este, que él es dominicano y que él no se va de aquí porque él eh, no le tiene miedo a la justicia usted, él es dominicano y nació y se crió aquí se desarrolló aquí, lo que sucede es que no tenemos él y yo, siendo dominicanos no tenemos el mismo nivel de tranquilidad sí. él no puede estar Cree, tan... antiguo, no. Que es él cierto, no puede estar tranquilo ¿Qué es yo estoy. que es cierto que pasó por la mente o que él pudo haber, tener la intención de y una cosa y por qué mencionan Francia, si Francia no tiene, no tiene tradición para la República Dominicana Usted es Francia bueno, se queda ahí toda la vida Bueno, eso no, no hay es tradición. Eso fue lo que se dio, pero eh, parece que ah, no es que Pero no, tú no, oye la intención Fue una, una, bola, fue cae, una bola que cae se cae a en comer. Francia. He vivido toda la vida en Francia o Con sea todos que, los millones O sea que no se va a Panamá No, no se va a Panamá, Estados Unidos Francia <risa> Pero mira no hay eh, tradición. Aquí hay, Aquí también hay una gran enseñanza Para lo que nos tildamos, andamos intentando eh, caminar hacia la humildad. O hacia el considerarse uno mismo, porque aquí también, por ejemplo, los lo, lo, lo ricos de este país dicen, Víctor es un muchacho eh, humilde, eso para decirle pobre. Sí, sí, sí. aquí que la humildad sí. tiene que sí, ver con el poder económico. Sí, sí, sí. ¿Tú ves? Entonces, aquí hay una gran enseñanza, ojo. Aquí hay una gran enseñanza. Cuando los seres más humildes cuando usted acepta la riqueza, con... sí. sí. Y la gran enseñanza, señores, es que lo primero es que está supuesto a caer cualquiera, porque esa persona puede ser que salgan libres, pero ellos tienen una condena social. Mm -hmm. Hasta el nieto mío de tres años que lo ve por televisión, luego lo ve en un sitio y pudiera decirle a papá, ¿ese es que yo vi por televisión? Sí, así es. O sea, hay un dedo señala, señalando ahí y hay una acusación eso es en el caso de que, que, no, sea, que no sea culpable supuestamente, que no sea culpable sí. lo segundo es que aquí en este país no hay mecanismo de resarcir en Estados Unidos te acusan, te condenan y luego tú sales después de que tú eres inocente y la sociedad, el pueblo, el país devuelve, las instituciones te, te resarcen, te reconocen el fallo de ellos como institución y te resarcen económicamente si es el caso si es un asunto civil y lo otro es, señores, lo otro es, señores, que nadie está por encima de la ley y que usted tiene que saber lo que hace, porque esa intervención de Jean Alain, en su, a la sazón eh, Procurador General de la República, con doña Miriam, que yo he dicho, lo he dicho aquí lo he dicho en otros lugares, en ese momento lo decía, yo no me encuentro mal que le hagan cualquier tipo de pregunta a un, a, a un, a un postulante a un aspirante en es un escrutinio de ese tipo. Lo peor es que lo, que la, la búsqueda la recaudación de la, info, de la información que él quería la se, dar a la selectiva. fuera ilícita, y fuera selectiva. privilegiada y fuera interesada para hacer daño. Dos. Que, no, que solamente a doña Miriam la incresparan con ese tipo de preguntas, de imputaciones, que no eran preguntas, eran imputaciones. Y a los otros? Pero a todos preocupa, los demás, manito. como dijo la monjita, yo lo dije decenas, sí. veces, como dijo la monjita, todo, a todos y a todas, como quieren que digan ahora. A todos debiera haberle investigado, Ivaca, y que usted, no, que es, no, usted claro. se fue, usted se fue a Francia hace seis meses y duró ocho meses. ¿Y de qué usted vivía cuando estaba trabajando? Es una pregunta que se le puede hacer a cualquier postulante, a una posición cualquiera que sea de, de, que requiera del escrutinio de la sociedad que ellos representan. Entonces, de igual manera, <coughs> recuerden que en ese tiempo también hubo un, el magistrado Vargas, el que está conociendo ahora de las medidas de coerción. Ironía están? de la vida. ¿Cuántas vueltas? La ironía de la vida. Sí. Porque mira, Jan Alán hoy cae. Eh, tiene a doña Miriam Germán Brito Sentada En el asiento Que se sienta doña hoy a las 6 Oye que a las 6 se sienta ella En el en la misma silla Donde estaba Jan Alain Rodríguez Tal vez con otro cojín Pero es la, la misma silla donde probablemente no podrá estar en la misma ubicación sí, Pero es la misma posición sí. Donde probablemente Antigua, Sergio Romero y Amigos Televidentes Se vaya a ver Face to Face Cara a cara con la magistrada, el y, ex procurador. Y, y, lo grande y, el caso y, que yo soñaban que eso no iba a pasar nunca. Y, y, cuando, ah, eso usted que me menciona, y cuando usted menciona también al juez Vargas, Vargas, eh, Vargas. Probablemente pase lo mismo el próximo domingo. Y a, hablando del, del juez Vargas, yo quisiera, Antigua, compartir el videíto para que ustedes vean eh, lo que respondió el juez Vargas en el momento que estaba siendo evaluado para formar parte de la, de la Suprema, suprema Corte, Corte de Justicia. De, claro. Vamos a ver, Mister Eva, si tú lo tienes a mano, por favor, el video que te envié anoche para compartirlo, para que ustedes vean eh, lo que... Se, es y se, el sienten, reflejo, se sienten atropellados? Lo que se el, no, lo que es el reflejo de una persona mm. honesta, seria y íntegra. Pero usted sabe por qué fue eso. Fue porque el claro, hoy, él iba a evaluarse. A, a post, a, estaba postulando para ser miembro de la de la, de la Suprema Corte, Corte de Justicia. Le llegó la información de que el presidente de la República sí. había emitido algún comentario como desfavorable para desfavorable sí, sí. para él ser miembro, eh, sí. miembro de la, de la de la Suprema Corte de Justicia. Le llegó la información oficial, extraoficial, el chisme, vamos a decir así en el barrio. El chisme le llegó de que el Presidente de la República como que no quería que él fuera miembro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿dónde está? Y cuando le tocó, dijo esto. ¿Dónde está? Antes, no, un momento. Antes de... Eso lo hace más grande, Antigua, porque tú estás frente al Presidente de la República, sí. quien va a emitir un voto, no solamente un voto, quien tiene en sus manos la decisión de si usted va a ser juez o no va a ser. Y es interés... Del que se va a evaluar ante una posición como esa Porque es un logro para cualquier ser humano Cualquier abogado Llegar a la Suprema Corte y de Víctor, Justicia O es no interés De cualquier persona que tome la decisión de estudiar Derecho Llegar a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia claro. Entonces, si él está frente a frente Al presidente, porque tiene interés de Que lo evalúen para ser miembro De la Suprema, y aún así Con ese interés, de esa muestra de honestidad Y de seriedad A responderle de esta manera Adelante, Eva,